Dos jóvenes perdieron la vida al mediodía de este viernes en el municipio de Villarriba al chocar de frente las motocicletas en que se desplazaban. Las víctimas son Starlin Mercedes de la Cruz, de 23 años de edad, quien residía en la organización Abreu en esa ciudad, y Leonel Bautista Vázquez, de 18 años. a una gran velocidad. Al traerlos aquí al centro de salud, eh, eh, ya trajeron uno fallecido, muerto, y el otro. Tratamos, luchamos con él, pero no pudo ser de tener ninguna respuesta positiva. Porque a mi entender, por la clínica, eh, tenía ruptura de la base del cráneo. Todos los golpes fueron en la cabeza, andaban sin cascos ambos, eh, y todos fallecieron. Eh, es lamentable, generalmente, que estos jóvenes que andan en los motores, que que son aviones o helicópteros, no preservan su vida, porque andan a una velocidad demasiado grande. Y no saben que los motores tienen dos ruedas y que el cuerpo, el, el, el, como dice la gente, eh, la carrocería de, de los motores son unos solos. Imágenes de Villarribas.com para NTN, Yoani Cordero.